Hola, buscadores. La frase de esta semana es El milagro no es volar en el cielo o andar sobre el agua, sino caminar por el suelo. Sí, parece obvio, pero en realidad es un fallo que tenemos... Bueno, casi todo el mundo lo tiene, ¿vale? Unos por una razón, otros por otra razón. O sea, da igual, ¿no? Pero... Como yo siempre me dirijo, como ya lo sabéis, a los que estáis en el mundo del crecimiento personal o espiritual, es algo que deberíamos tener en cuenta. Uh, no es tan difícil de entrada el interpretar esto como referencia a los elementos, los tres o cuatro elementos que hay, fuego, tierra, aire y agua, en este caso no hablamos del fuego, hablamos de volar en el aire. El aire es el símbolo de la mente, de los pensamientos, de la mente. Entonces, fijaos, yo ahí me reconozco muy bien por haberlo hecho durante muchísimo tiempo. Todavía lo sigo haciendo, ¿eh? pero me parece que ahora un poco más controlado. Eh, los que llamamos mentales, los que siempre estamos en la mente. En la mente da igual que sea pensando hacia atrás en el pasado o pensando en el futuro y ahora de estos últimos. Por el hecho de ser acuario, pues me, me iba mucho el futuro, el pasado no, pero el futuro sí. Siempre estaba en el futuro, pensando en posibilidades, en lo que iba a hacer, lo que quería hacer, lo que podría pasar. Bueno, mi mente estaba siempre constantemente activa. En realidad, por lo tanto, estaba volando en el aire. Bien, supongo que más de uno os reconoceréis en esto también. Pero no es solo esto, luego también habla de caminar sobre el agua. sí esto en referencia al milagro de Jesús, de caminar sobre el agua y todo eso. De ahí viene la frase, el milagro, ¿no? Pero, uh, en realidad, aquí no estamos hablando, con esta frase no estamos hablando de milagro, sino que el milagro, o sea, lo difícil es caminar sobre el suelo, sobre la tierra. ¿no? ¿Por qué? Caminar sobre el agua es andar en el mundo emocional, en las emociones, y ahí también seguro que muchos de vosotros os podéis identificar. Vivís en las emociones. Las buenas, las malas, da igual. Empezáis con una emoción, os engancha y ahí os quedáis o llorando o riendo o esperanzados, pero siempre con las emociones. El resultado es muy parecido, no igual, pero muy parecido al estar volando. En realidad no tocas de pies en el suelo. Vale. Te dejas llevar de por las emociones y tomas decisiones que no son correctas. ¿Alguna será correcta? Vale, sí, siempre puede sonar la flauta por casualidad, pero en realidad no suele ocurrir. Vale. Casi siempre nos liamos más y cada vez más. Deberíamos recordar una cosa: si somos almas, eso creo que la mayoría de vosotros lo tiene asumido, ¿verdad? Lo tiene ya como vale, como válido, como seguramente es así. Vale. Bueno, pues si somos almas, seres espirituales, que nacen en esta tierra, yo te puedo decir que es porque queremos aprender, da igual. ¿Por alguna razón? Simplemente. Alguna razón hay por la cual estamos aquí. Si hay alguna razón decidida por el alma para bajar y encarnar, ¿quiénes somos nosotros para enmendarles la plana? Nuestra personalidad creada por el alma. Sí que tiene un cierto libre albedrío y desde luego, debido a eso, pues vamos aprendiendo cosas nuevas a veces, etcétera Pero es del género tonto, ¿vale? Dejar que te contrate alguien, alguna empresa, ir al lugar donde te señala la empresa y luego hacer lo que te da la gana y no hacer nada de lo que dice la empresa, ¿verdad? Eso a nivel laboral, me parece que todo el mundo lo puede entender, pues a nivel de alma es algo parecido. Si estamos en la tierra es porque el alma quiere que estemos en la tierra, quiere aprender cosas de aquí, quiere hacer cosas de aquí. Por lo tanto, irnos por los cerros de Úbeda, pesa, pasar la vida en el mundo emocional o en el mundo mental volando o flotando sobre el agua, no es lo que conviene. Que ¿El alma nos va a dejar? Sí, seguramente. Tenemos libre albedrío, nos va a dejar, pero luego la próxima vez no te preocupes que vas a venir con unos pesos y unos plomos encima suficientes como para que no puedas ni volar ni flotar sobre el agua. Vas a tocar de pies en el suelo, seguro. Y yo, la verdad, prefiero no caer en eso, no tener que venir por narices con unos impedimentos que no me dejen volar. Prefiero volar de cuando en cuando, cuando me apetezca, que también lo hago, como he dicho, pero no como costumbre, sino como ocio, para que nos entendamos. A los que os gusten mucho las emociones, como siempre digo, el que quiere le encantan las películas de miedo porque las mire, las de terror, vale, si te gusta sufrir, sufre, o se si ve masoquista, <risa> o, o sádico, bueno, es cosa vuestra. Si las emociones os dominan, bueno, os dominan, son muy fuertes, y queréis momentáneamente, de manera controlada, usarlas, pues usadlas, no es que esté mal eso, pero que no sea lo que domina tu vida. Toca de pies en el suelo, fíjate que es lo, donde te encuentras, tu entorno, vive en este mundo. No estoy diciendo con las reglas, ¿vale? De la sociedad, de lo que hay. No, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo vive en este mundo. Sé responsable de ti mismo, primero de todo, ¿vale? De todo lo que hagas y de todo lo que quieres y que quieres conseguir, etcétera. Sé responsable de ti mismo porque eres tú quien tiene que solucionar todo eso. No esperar a que o papá ha estado o papá a papá. Me, me lo arregle por poner un ejemplo así de simple ¿Vale? ser espiritual no es estar volando todo el día rezando para que te solucionen los problemas eso tampoco es tocar de pies en el suelo ¿Vale? no vamos aquí a hablar de todo eso porque no terminaríamos simplemente la frase es una frase que deberíamos tatuarnosla estamos en la tierra para vivir en la tierra aceptar los retos que el mundo físico y las relaciones humanas que tenemos, que ahí vienen las, las emociones, evidentemente, pero lo que nos trae estar aquí, bueno, o malo, nos guste o no, tenemos que afrontarlo. No huir, ni con la tele, ni con videojuegos, ni con drogas, ni con nada. Tenemos que estar aquí. Disfrutar, sí, hemos venido a disfrutar. Cuidado, no caigáis en la idea de, oh, es que el mundo es muy doloroso, muy molesto, muy, es un mundo de sufrimiento. No es cierto, ¿vale? No es cierto. Lo hemos convertido en un mundo de sufrimiento, sí. Pero podemos estar felices aquí. Aún así, tenemos que estar aquí, presentes. Y ya puestos puesto a hacer la frase entera, es presentes en el aquí y el ahora. Bueno, no me enrolle más, que me parece que me estoy alargando mucho. Si tenéis dudas, comentarios. Para eso están los comentarios de, de los vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.